Perdón por todo el dolor que les hice pasar Perdón Sé que esto es absoluto y estoy cansado de retroceder Mañana estarán de luto por este dolor y no quiero escucharlo. y no disfruto esto pero lo tengo que hacer Son mis últimos minutos y no sé cómo gastarlos Porque me cansé de mí Estoy desmayando, o oh, eso se siente. Camino cansado, queriendo ser fuerte. Porque en cada paso se acerca la muerte. Pero quiero llegar a casa para verte. Me duele verte sufrir. Y no quiero dejarte así, literalmente. Me está matando esta situación. Siento que pronto voy a morir. Y no soy sé muy bien nada más en este mundo. Ahora déjame, porque es tiempo que perdí Ahora mírame, lucho para conseguir Algo bueno y sé que ya está por venir Y no, no has visto lo mejor de mí Miro las estrellas, pero no las puedo alcanzar A veces me siento tonto y no soy nadie especial Quiero salir a navegar y pasar Dando que acabará pronto al final me lo guardo todo Pero ya no cabe nada en la vida que llevo y no encuentro un en el modo Tengo un vacío por dentro, lo intento Pero nunca lo controlo Y me paso la vida mintiendo para no decir que me siento tan solo ¿Por qué me cuesta tanto decirle a mi familia la verdad? La verdad Si me escuchas cantando esto quiero que sepas que hoy me... Últimamente me siento tan triste mucho más de lo habitual Por las noches tengo tantísimas ganas de llorar Siento que no es normal porque trato de hacer todo bien Pero siento que todo me ha salido mal Me molesta el desorden y estoy llevando un enorme desorden mental Buscando el antídoto al veneno Siempre fui más de quedarme en casa Siempre fui más de blanco que negro Siempre fui más de verso que en prosa Y aún queda más de aquel niño bueno Pero en verdad no sé qué me pasa No sé por qué ya estoy ya Me cansé de estar encerrado en mi habitación ¿De qué pasa?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 Si todo esto cambia Es un extremo que tú comenzaste No sé cuántas veces intenté contarte Que por mi miedo no llegaba a clases Pero para ustedes hoy también es tarde Y hoy no llegará La ayuda que yo nunca tuve Ustedes tampoco la tendrán Con el miedo de no verte más y me estoy muriendo y no sé si puedo Y te juro que lo intento, pero no siento que llegue a ningún lado con todo esto El mar es gigantesco y encontrarme a salvo por buscarte es algo incierto Muero ahogado en tu desierto, entre más te busco, siento que mucho más me pierdo De saber que pronto me ibas a dejar